Hola amiga, amigo, bienvenidos a Historia de los Valores de Éxito Hoy estamos de enhorabuena de cumpleaños porque este mes, concretamente pasado mañana cumple 73 años John C. Maxwell Lleva 25 años de éxitos, grandes éxitos y hoy nos vamos a centrar en el mapa para alcanzar el éxito Un libro, sin duda, de máximo contenido de valor Te dejo con él Ha escrito más de 90 libros es escritor, conferencista, nació en Estados Unidos, en Garden City. Y hoy vamos a concentrarnos en un libro, uno de los 90, que se llama El eh, mapa para alcanzar el éxito. Y bueno, acuérdate por favor de suscribirte a nuestro canal para permanecer actualizado. Espero que este pequeño resumen que te brindo te guste, te inspire y te motive. Vamos allá. Muchas veces pensamos que el éxito es tener la posibilidad de irnos de vacaciones, hacer windsurf a la costa. Muchas veces planificamos que el éxito pueda ser encontrarnos entre varios colaboradores y escribir sobre una mesa cuáles son las competencias y las habilidades de cada uno para ver qué podemos sumar en determinada presentación o en determinada idea que podamos tener para generar dinero, para generar puestos de trabajo, para generar abundancia en definitivas cuentas. Pero estamos muy lejos de eso. Se nos convierte todo como una especie de montaña rusa en la que hay un brainstorming de ideas que vienen y que van sin sentido, sin tener absolutamente ninguna conexión. Son pequeñas brillanteces soltadas aquí soltadas allá que nos provocan un vértigo tremendo. En definitiva ¿qué estamos haciendo? Buscamos en internet como locos qué significa la palabra éxito. Buscamos algo que nos pueda resonar de forma interna y, y, y nos lleve hacia ese sobrado y maravilloso éxito que deseamos. Buscamos como locos dinero, riqueza Abundancia, buscamos, buscamos Y realmente no sabemos lo que estamos buscando Frenéticamente perdemos el tiempo Constantemente por estar en internet Acá para allá No tiene ningún sentido No sabemos lo que hacemos Nos vamos a ver si a lo mejor Probando éxito en la bolsa eh, Con las tecnologías Con las criptomonedas Encontramos ese éxito Y nos saciamos Nos volvemos millonarios e Incluso pensamos en viajes absurdos o nos fijamos, con cierta envidia, en personajes que ya lo han conseguido, pero no vemos nada. Si tiramos a canasta y encestamos va a ser de pura casualidad, pero eso no gana un partido. Y así pasas el tiempo, realmente sin saber lo que estás haciendo, sin saber hacia dónde vas. Porque no tienes nada claro, porque no sabes ni siquiera lo que es el éxito. Yo siempre pienso que el éxito es el éxito a la medida de cada uno, pero ¿te has parado realmente a pensar y a escribir sobre un papel lo que para ti sería descubrir el éxito? ¿O simplemente ves televisión y, bueno, pues pasan las horas, pasan las horas, pasa el tiempo, un día tras otro y es exactamente igual. Da igual si el trasfondo es blanco, amarillo, rojo o negro. Las horas pasan, los minutos pasan y no haces absolutamente nada porque no sabes hacia dónde ir. Y llega un momento que dices, tengo que operar quirúrgicamente sobre mi mente, tengo que hacerlo ya. No puedo perder más tiempo, esto es una cuestión de vida o muerte. Así que comienzas a trazar contratos que te den una mínima estabilidad. Bueno, te da para tomarte un café, te da para pagar diferentes formas de calidad de vida, tratar con gente, hacer exposiciones... Dar pequeños talleres inclusive, pero realmente se pone todo en común. Cada uno dice lo que quiere, lo que necesita, lo que siente para crear un proyecto. Te apoyas sobre las nuevas tecnologías para ver si así todas las piezas encajan. No sabes si va a ser así, pero tú lo intentas. Haces mediciones, sumas restas. Coges diferentes piezas buscando la imagen tan deseada de ese éxito. Y sigues igual, no sabes, no sabes qué es el éxito. Y lo que es peor, no sabes cuál es tu éxito. Entonces quieres dar un paso importante. Buscas eh, mentores, herramientas, recursos. En definitiva buscas quien te puede ayudar. Ya empiezas a ir por el buen camino. ¿Quién me puede asesorar a encontrar lo que significa el éxito para mí? Eso ya por lo menos es un comienzo. John Maxwell nos hace una propuesta, evidentemente partiendo de un viaje más divertido, con más ganas de vivir, puesto que sabes hacia dónde vas. Evidentemente nos provoca a conocer nuestro propósito, es decir, a dónde, dónde quiero llegar y sobre todo dónde puedo encontrar o cómo puedo encontrar el mapa que me lleve a realizar mi camino, a realizar mi ruta hacia la felicidad, hacia el éxito. En ese viaje también te propone qué debes de llevar en tu maleta, evidentemente qué es lo que debes llevar en tu mochila, qué haces en los desvíos, saber si has llegado o no has llegado, y una de las cosas más importantes es cómo se beneficia a las personas. John Maxwell le da mucha importancia a lo que es la actitud, piensa que verdaderamente está por encima de las cualidades, de las competencias, de las habilidades. Lo importante en la vida es la actitud, si tienes una actitud positiva puedes incluso superar, todas tus demás habilidades que puedas tener. Y señala siete señales para una gran actitud, una actitud realmente de éxito. La primera, creer en ti mismo. Eso te hace libre para mejorarte, para potenciarte. Dos, estar dispuesto a ver lo bueno en los demás. Tres, ver oportunidades por donde quiera que estén, donde quiera que aparezcan. Poderlas detectar. Cuatro, Enfocarte en las soluciones, no en el problema. 5. Desear dar más que recibir. 6. Ser persistente. Y 7. Responsabilizarte de tu propia vida. Con esta actitud, con estas señales de esta actitud, puedes lograr el éxito. Por otro lado, también nos dice claramente que hay que tener un sueño y hay que perseguir ese sueño. Porque el sueño determina tus metas. Tus metas trazan las acciones. Y tus acciones dan resultados, por lo tanto, esos resultados traen éxito. Nos habla de que la verdadera felicidad es precisamente encontrar el propósito de tu vida, potenciarte para ese propósito e ir logrando diferentes objetivos, diferentes metas, ir delimitándolas y sobre todo, darles un sentido a tus sueños, a tus ideales y pasarlos a la acción, porque realmente si algo no pasa a la acción, pues se queda eso, en un simple sueño. Es un libro largo y sin embargo ameno, y realmente lleno de contenido de contenido de valor. No hay momentos huecos, no hay paja, además hay eh, algo que hace muy bien. Es precisamente contar historias. Te cuenta muchísimas historias relacionadas con los ejemplos que te da y con las técnicas que te da. Por no decir que te regala, porque este libro realmente es un regalo. Pone los puntos sobre las íes. pone cómo trazar tu propio mapa para conocer tu propia vida y para conocer tu propio éxito. Porque al fin y al cabo dice, y estoy totalmente de acuerdo, el éxito no es la felicidad, ni el éxito es el dinero y la riqueza, ni el éxito es lo que tiene el vecino, sino el éxito es el proceso del viaje, de, de tu ruta de viaje hacia ese éxito va siendo el éxito día a día. Y además propone ciertamente que también dentro de ese éxito está el abonar semillas de felicidad para beneficiar a otros. Realmente eh, no solo es enriquecedor este libro, sino además es motivador, es inspirador, es clarificador. No te voy a contar más porque evidentemente te revelaría todo lo que hay en él, pero te aseguro que es una auténtica perla. Realmente mmm, empiezas a leer y lo tienes que dejar porque tienes otras actividades que realizar, pero quieres seguir leyendo, quieres seguir leyendo y no quieres perderte ni una sola frase. Es un libro-cuento, cuento-libro que va creciendo y se va construyendo poco a poco sobre sí mismo y te hace soñar y te hace volar pero eso sí, con los pies muy muy en la tierra que eso también es parte de la felicidad Encontrar la felicidad no es fácil pero buscarla no resulta precisamente un éxito ni siquiera te hace feliz lo importante, lo que realmente te hace feliz es el proceso, es el viaje como dice John Maxwell realmente el éxito dura toda tu vida lo importante es que tengas buenos sueños sueños a los cuales quieras hacer realidad que le confieras a esos sueños pequeños mapas que tengan sus metas que a su vez conforman la realidad en definitiva la actitud para paso a paso con persistencia continuar persiguiendo tu sueño será lo que realmente te haga feliz porque el éxito como tal no existe si estás pensando en dinero si estás pensando en lo que tienen los demás realmente estás siendo poco exitoso y poco feliz recuerda la actitud, la actitud, y la actitud es realmente lo que te va a llevar eh, al éxito día a día. Acuérdate por favor de suscribirte a este canal para estar actualizado. Un abrazo y hasta la siguiente.